Los cordiales, Prislines, Luis de Prisline, Erika, bajando, sobreviviendo, la va bien. Como sabemos que a muchos de vosotros os interesan estos testimonios, pues aquí está Erika. Ha costado otra vez, ¿eh? Erika, a lo mejor yo creo que te presentes tú misma. Mientras doy difusión, como Prisline siempre emite en directo, lo voy a difundir en redes sociales. Vale. Tú mientras vete pre presentando, ahí están los Prislines, en ese agujero. Hola a todos, mi nombre es Erika, soy colombiana como el ya lo dije, tengo 30 años y llevo en Madrid eh, año y medio, en promedio, año y medio ya casi lo tengo. y pues nada, eh, tu llegada bueno llegas año y medio joder luego dicen que interrumpo mucho me regañan los pilines dicen Luis no interrumpas deja hablar al invitado venga y a ti todo lo que sea que a mí me regaña a ver a ver a ver pues que les puedo comentar eh, la llegada al aeropuerto eh, la verdad creo que soy muy afortunada porque no me pidieron absolutamente nada tal vez sea porque yo ya había viajado a Europa y pues ya había regresado entonces sabía como estaban los sellos y tales pero pues no me pidieron nada eh, mi, lo único que tenía era mi boleto de ida y mi boleto de regreso, de vuelo, y pues ya, igual no fue necesario, no me, no me registraron no, no me pidieron absolutamente nada, solamente miraron mi pasaporte y ya. Y lo raro que me pasó fue que no me sellaron mi pasaporte a la entrada, pero igual pues tampoco he en este momento por eso. Es raro porque siempre te piden, ahora creo que son unos 90 euros por día que vas a estar. Y tú venías para tres meses, ¿no, Erika? No, para tres meses. Sí, para tres meses. El regreso era a tres meses, pero no me pidieron No cuenta, le pidieron ni dinero, nada, pues tuviste suerte ni porque por otras, claro, por otras entrevistas, si me equivoco a decirme, los piden 90 días por día que vais a estar. Quiero decir antes que si era antes eran 70 por ahí, creo, sí, ahora son 90, no creo. Oye, que no somos abogados, pero lo que vemos os lo decimos. Total, que eh, claro, si dice, bueno, vengo de turista 10 días, pues te dicen 90 por 10, enséñeme que trae usted 900 euros. Que por cierto, lo preguntáis en los comentarios, ¿os lo enseñan en dinero o en una tarjeta que tengáis de crédito que tenga ese límite? Ya, Ella venía tres meses. O sea, tres meses, o sea, que le habrían pedido, ¿qué tal anda de multiplicar? Pues no, 70, de 70 por tres meses. Un montón de. Pues tuvo suerte pues que nos se Escúchale, cuéntales que no acabo de dar difusión, Erika. Erika, Erika ¿no? Sí. Erika, llamarla Erika, no Erika. Erika, Erika acá. Erika. Erika. Erika, Erika. A ver, lo que hemos hablado un poco. ¿Qué opinas que hay muchos que dicen que, que os quitan los venezolanos trabajo en Colombia? ¿Eso es así? ¿No es así? Da tu opinión, que no es la de Playline, ¿eh? Venga, mientras acabo la difusión, que ¿sí? para que hables un poco, que luego dicen que te interrumpo. Al agujero, al agujero. Ver, es que estamos en directo. A ver, a ver, a ver. Hay, a ver, yo tengo familia venezolana y creo que todos podemos trabajar en, en cualquier país, sí, pero eh, hay unos parámetros que seguir, por ejemplo, si yo estudié, me quemé las pestañas estudiando, pues yo voy a pedir un sueldo, si llega una persona que claramente está necesitada, que necesita ese trabajo, pues... No es justo que porque él cobre menos le den el trabajo, está bien, pero a ver, sí, sí creo que nos están quitando un poquito las oportunidades laborales. Aparte de que eh, no, en, en su mayoría los que pasan a mi país no son eh, los mejores porque también han hecho robos eh, o les quitan las pertenencias a los colombianos que no me parece. Yo voy a leer un opinión? comentario, ¿Es no sé lo que has dicho porque estaba dando difusión, pero como es tu opinión sí, se respeta, opinión. la sí, PRISLINE es una cosa de la, la opinión de la invitada y otra es la de No me vayan a criticar. ¿no? Yo te pero digo, claro, yo te digo, a ver, mira, tengo aquí un comentario de un de alguien de Colombia, creo, que dice. Que dice, a ver, ¿qué dice? Dice, no estoy de acuerdo con que digan que los venezolanos le quitan puestos de trabajo a los colombianos. Dice, nadie quita trabajo a nadie en ningún país, simplemente es una cuestión de competencias, actitud y aptitud. Actitud y aptitud. Ganas de trabajar, vamos, exacto. Yes. Si ella no consiguió trabajo en su país, la única responsable es ella misma. Yo estoy un poco de acuerdo con este comentario que nos lo mandó Octavio 8218. Gracias Octavio 8218 por el Octavio comentario. Lo siento, pero pues yo que estoy, querés. yo estoy de acuerdo, Erika, con Octavio. Porque aquí, por ejemplo, tú vienes con ganas de trabajar y, y, y trabajas, no le estás quitando trabajo a ningún español. Ya, pero es que a ver si, el, otro, el, si el, el español está viendo la tele y está vagueando. Que hay Puedes, muchos que trabajan, pero hay otros que van. Bueno, bueno, son situaciones diferentes. explicarlo a la audiencia, explícalo. A Octavio 212. 2. Bueno, Octavio. Muy no, muy perdón. Octavio 8218. Explícase a Octavio 8218 y a mí. Yo estoy Octavio, con Octavio. No todos son. A ver, no todos nos quitan el trabajo, pero como comenté antes, es. Si tú estudiaste, tú vas a cobrar un precio. Y si llega una persona de otro país a cobrar menos, pues obviamente el empresario le funciona pagar menos, le beneficia. Pero no menos. necesariamente le tienen que pagar menos, ¿no? Pero Es, es así, es así. A eso se ¿Tú refiere crees Yo que creo es que la persona que dijo que nos están quitando ah. el trabajo. Me imagino que sería eso. Para mí es eso. Vale, pero es que yo estoy de acuerdo que hay que pagar igual a uno de dentro con uno de fuera. Obviamente, pero si tú estás necesitando... Pero, pero, si pagan pero si les pagaran igual... Si estarías de acuerdo con Octavio 8212, sí, ¿no? Sí, total, total ¿A sí? actitud, aptitud. Actitud y actitud y sí. aptitud, o sea, conocimiento y ganas. Exacto. Porque sí, también sí, hay mucha gente con, con conocimiento Pero que si no tiene se ganas, se de... llega claro, se claro. Claro, claro. Pues, no. a ver a la empresaria le funciona. Pero mira, de eso vamos a hablar hoy, porque aquí lo que hablamos en el puesto en el título que era trabajar sin papeles en España, por eso te he traído a ti, Erika. Ahí sí que se puede dar más lo de regalar el trabajo. ¿verdad? Porque al estar uno sin papeles no puede exigir. Nosotros, los, los latinos o las personas que venimos inmigrantes, eh, no nos regalamos. Simplemente es un trabajo que a los españoles no les gusta. Que a ellos no les gusta lavar un recrete. Eh, a ellos no les gusta lavar un portal. Eh, no les gusta cuidar eh, o hacer la comida claro o pero no es el precio no ahora no, una cosa pero tú no has estado acerca en un trabajo bastante interesante que la pagaban 10 euros y no era nada de retretes cuéntaselo sin de la óptica ya me lo han contado justo antes en el live está en instagram en el live de instagram lo veis pero cuéntaselo claro. a los PRIXLINERS de youtube vale. eh, bueno mi primer trabajo cuando llegué a españa eh, Trabajé con publicidad, repartiendo publicidad, panfletos, y ya, ese era mi trabajo. Eh, es de, eh, era de una óptica de una óptica bastante grande, estaban muy bien ¡Oh! ¡Hala, lo que Ay, están, están diciendo! Lo no, que están diciendo. En España, dice que en España, en directo, no, no, están... en es... no se puede trabajar. Mandan dinero a su... y se queden allí. <risa> Lees lo que quieren no, no. Lo estoy leyendo, es que no lo había visto, no puedo estar en todo. No puedo todo limitación. Mira, Lucasción. por ejemplo, como ese. ha cuando te lo he leído, pues supongo que será español, no lo sé. Sí. ¿no? Yo, Lucas para, claramente es español. Lucación, ¿qué opinas de lo que nos dice Lucacio? Bueno. Hombre, como le dice con respeto, hay debate, ¿no? No, Lucas, Claro, ¿no? y entonces como el dinero es lo que digan gana. Anteriormente los juegos migraban a Argentina. ¿Por qué? Porque la moneda de allá era mucho mejor y nadie les dijo ni los trató de mal manera allá. Así que. Una, pues, un inciso, Erika. Que ¿Qué tal los tratamos no, no, aquí? En general. Claro. No en general. Es Hombre, yo te es. estoy tratando bien, ¿no? Por ejemplo. Sí. O sea, te digo en general, porque habrá. De... La mayoría, bien, pero si sí hay personas como él que no se sé quieren. No, pero dice que siempre con respeto, efectivamente. Sí, Lucación. Sí, sí, siempre con respeto. Siempre con respeto. Pero hay personas como él que no están de acuerdo con que nosotros hacemos aquí. Lucación dice que levantéis vuestro país. Ya, ¿y qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando y estamos enviando plata a nuestros países para levantar. A Lucación no le gusta que mandéis la plata para allá. Que Bueno, también consumen aquí. Mira, que se ha pedido un frubi. No, es un rubio que ha consumido aquí educación. ¿Qué, aquí Venga, hubo, cuéntaselo. No, no me quiero aquí, meter. Aquí esto aquí no, no es política. Aquí pagamos, ¿eh? acá, acá pagamos todo Nosotros también. Aparte, cuando nosotros logramos tener la documentación en regla, a nosotros nos cobran todo lo que no hemos pagado durante esos tres años. Entonces me acerco porque si no no te digo ellos te oyen sí, por los micros porque pues si me voy patando, te digo, venga, sigue, sigue. Pues sigue, nada, sigue. eso, que nosotros cuando ya tenemos, estamos regularizados, les estamos devolviendo al Estado todo lo que dejamos de pagar durante esos tres años que normalmente nos piden. Mira lo que nos dice ahora Lady pues, no, ¿sí mensaje, por favor. Sí. Lady Muñoz nos dice, dice, hola. hola, no todos los venezolanos son malas personas. Yo no, dije que todos, tengo familia ya. Así como venimos colombianos que, que venimos a España y queremos hacer las cosas de la mejor manera, también hay colombianos que hacen quedar mal a nuestro país. Nos lo claro, dice Lady. Gracias, claro. Lady. Obviamente, hay buenos y hay malos. En la avenida del señor se encuentra de todo. De la mayoría. No generalice, no generalice. No, claro. Es lo que dice Lady, ¿no? Sí. Hombre, si queréis mi opinión, yo creo que todo el mundo que tenga ganas de trabajar y que cuente pues tiene... tiene, ¿Tiene su derecho derechos? además que es una... Y, y yo hay una cosa que no entiendo que, que os piden estar a tres años, como estás tú ahora... Un eh, arraigo social se podría claro. Oye, pero que les has contado cómo está... Me está, le está yendo años muy años. bien. les has No os ha contado el secreto. Sí, Lady. El so Cuéntaselo, que hay muchos... No, pero el secreto lo está ganando 10 euros la hora. Estaba. Estaba, pero bueno. Pero has estado un año, ha estado un año en ese trabajo. Sí, ha estado repartiendo publicidad para una óptica y le pagan 10 euros la hora. Y los sábados trabajaba 7 euros. O sea, 7, 7 horas, horas, ¿no? Los fines de semana, siete horas y siete Y el domingo también, ¿no? 70 euros. Y entre semana eran menos horas, eran dos o tres ¿no? Sí. Dos o tres horas, pero vamos, que te has sacado buen, un sí, buen claro, cerro. yo me podía mantener aquí. Aparte que la moneda europea, o sea, aquí los productos son muy económicos, o sea, lo de la canasta familiar es muy económico, entonces te alcanza muy bien para comer. Aquí, ¿no? Sí, aquí. Aquí llamamos la cesta de la compra, pero te he entendido, canasta familiar, sí, es lo mismo. Sí. Está. No, no, está bien. Sí, sí. Entonces puedes mantenerte básicamente. Aparte que España tiene muchísimas ayudas en las iglesias, en las parroquias. Pues, cuando de verdad, porque tú no tienes que comer, puedes ir a solicitar ayuda de, para que te den víveres. Lucación nos dice que él está preguntando solamente. Ya lo sabemos, Lucasión. Sí, sí, cada uno puede dar su opinión sí, con nada, respeto. Claro. Está bienvenida, además, que está bien. Y por eso traemos a Erika también. Que escucha. También, nada más estoy claro. Eh, y con respeto, sí, como claro. todos. Que escucha que hayas estado bien. España es un paraíso para todos. ¿Tú opinas que es un paraíso para todos, como lo dice ocasión? ¿Tú crees? Pero sí, de, de también, y y la verdad. que la verdad. Conmigo te habrás asustado, porque Dios es que sí. encima soy todavía más. Yo soy, yo soy sí, español, encima muy... grito más. Sí, sí, sí. Pues, muy fuerte. La... Perdón, no sé si los colombianos sabrán. Los santanderianos, como yo, hablamos fuerte, y somos bravos. Pero es que ellos no Se crean. le ha quedado lo bravos que hablamos los españoles. Y la ha marcado, ¿eh? porque eso le asustó mucho. Mira, nos dice, es un debate, dan ayudas, dan médicos. Sí, el médico es para todo el mundo. Para sí, todo el mundo sí, el médico sí, en tú España. Médico. Es que piensa porque que estoy, nos ven también estoy, por ahí, ¿sabes? de manera regular, es legal... Eh, el, médico que, es para todos. Que el médico es para todos Muy buena información. Ah, lo del pasaporte que nos preguntabais en los comentarios, que si te piden el pasaporte en vigor... Sí, claro, tiene que tener... El vigor tiene que ser tres meses antes de viajar, tres meses después tiene que estar el pasaporte en vigor exacto ese es el rango que ese es el cuando rango. yo viajé exigían claro pero pues yo no sé ahorita si sí, metido, sí. pero me imagino que todavía será por ahí es que nos lo pregunta Wilmer Díaz saludos Wilmer en youtube nos pone un comentario y dicen buenas amigos mi consulta es son tres meses o seis de vigencia antes del vencimiento del pasaporte soy venezolano gracias amigos yo mismo para veo. los venezolanos es igual que para los colonianos. Tres meses antes, tres meses después. Sí, sí es, que es para el, todo el que viene. exacto. Pues Wilmer, ya, ya has oído a Erika. Tres meses antes y tres meses después de que en teoría te vas a ir, tiene que estar en vivo pasaporte. Gracias por, por tu por la pregunta. pregunta. E Erika, no. ¿quieres decir algo más antes de que eh, finalicemos pues, la misión? Algo que tú creas, sí, sí, ¿no? Pero algo que tú creas desde tu punto de vista que le pueda venir bien a, a alguien. A ver, que... si sí, se van a venir como. Eh, o si se van a para españa hay que tener conciencia que no van a venir a tener un trabajo de lujo pero hay que exigir que la paga sea justa que, que no se vengan a regalar no se vengan a regalar porque aquí hay gente que paga y paga bien el trabajo que nosotros hacemos ¿Sí, no? ¿Ya? y si claro. a... no nos decimos la óptica no decimos la óptica que no queremos no, meter en problemas no, a nadie no no no hay muchas maneras de sobrevivir acá la verdad algo más que creas tú de utilidad porque ya nos vamos a tener que despedir para que no sea muy largo el que cortico qué bueno no, si hombre. alguna pregunta la y si las contesto, ¿sí? sí exacto dejar las preguntas grislines en los comentarios y Erika nos las Yo contestará las ¿Vale? Claro, sí, sé, no o, o según mi experiencia. Claro, siempre lo que lo que vemos. Sí, sí, sí, nos, sí, no sí, somos abogados sí, sí, ni, sí, ni, sí, ni, sí. ni os estamos diciendo que vengáis o no vengáis, eh, disclaimer legal. La verdad Solo. siempre busquen, busquen venirse de una manera legal. Yo que sé, una venta o contactar a, una, a un empresario acá, sí pasa, así pasa que te contraten Luca, de... nos está diciendo y al final me cuesta a mí mi dinero. ¿Qué le decimos a Lucasión? Que nos pues está poniendo pues, Lucación, ¿a qué te refieres? De, ¿Será calmo? Ah, la sanidad. Si no me equivoco mal, que como cualquiera puede venir sí, aquí... Los españoles dicen eso, que ellos pagan los impuestos por nosotros, pero como ya te dije, cuando tenemos la, los papeles regularizados... Los tres años nos cobran todo eso. Eso todo es muy bueno. Mira, Lucas, no, Yo creo Así que un poco que, de razón pues, tiene también. Luego ya se encarga el Estado de, de a nosotros. De cobrarlo y, eh, y, eh, y con creces. Eh, muchas gracias por tu aporte. Pero exacto, pero estamos ya, muy ya bien por la digamos <risa> <risa> <risa> <risa> <Pero ¿tú risa> que los españoles ahora les ayudamos, pero no, ahora, yo aunque yo en ese, ayudamos escucha más. en ese tema también hay abusos a veces que yo he visto. No sé si ahora se puede, pero yo, yo conocía una chica. Mira. Educación, para que veas que un poco te diga la razón yo a una chica que era de república dominicana ¿no? y, y vivía aquí y ya estaba legal y bien. ¿eh? pero me una vez en un verano la pregunto y me dice no es que este verano viene mi tía de visita que se va a operar venía su tía que no vivía sí, en españa que venía que no a españa eso. a operarse pero no sí, sí, se volvía que ni vivía ni nada hay gente que abusa como todo en la vida señor se encuentra de todo como hay venezolanos buenos y malos, o sea, como hay españoles buenos y malos, como hay colombianos buenos, también hay colombianos buenos Lucación malos. que no puede sacar su nieve, que todavía no tiene papeles es que dice Lucación que sale el nieve no puede sacar, no lo tiene, se no se lo tiene, tiene, tiene. En estamos este aquí tal. irregular claro no estamos haciendo nada Oye, mal. eso lo no hubiera podido hacer en los, tre en los 90 días que tengo legales cuando vengo de turista pero... nada, nada, no saquen nada. Pero ¿cuánto te no. queda? ¿Cuánto llevas? Año y medio. Un año y, medio. Y, me y te queda, queda otro año me y medio. medio. Está en la mitad, está en el desierto. Oye, no, ¿y ahora de no, que estás, no. estás trabajando? Que has dejado los flyers. Y <risa> cortamos para darles ideas. Estoy cuidando un bebé. Sin decir nombres. Estoy un bebé, estoy Cuida un bebé. un bebé. ¿Y qué tal lo pagan y bien o no? Y trabaja en un hotel. Has tirado los precios. Has tirado los precios, Erika. No, no. ¿Te pagan bien en el bebé y en el hotel? Sí, sí. Bueno, y es muy majo el trabajo con el que muchas gracias a todos, ¿vale? Primero, que seguimos en directo, poned en los comentarios, ¿vale? Chicos, y. preguntas? Y... Exacto. Escucha, que les tengo que decir que yo estoy aquí con don Jesús Villegas, que es juez, el sábado a las 12 del mediodía. Tengo que entrevistar a un juez de España. Ah, muy bien, pues Vale, preguntar cosas. Claro, claro, para que lo se sepáis. El próximo sábado, dentro de 48 horas, así más o menos. Que diga el nombre del hotel. puede decir el nombre del hotel que quiere La eche. Educación. Sí, sí. Qué malo, Educación, eh. Pero te agradecemos ¿Qué? las preguntas. Te agradecemos las preguntas. Eso que consta, ¿vale? Que, que le mande una expresión Le va a mandar no? una excepción. Déjale, hombre, él tiene su opinión. Bueno, Prilines, que nos vemos, ¿vale? Chao, chao, amigos. Chao.